Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en el canal OZ Producciones Con gusto les sigue acompañando Toniel Zapata Murillo Seguimos en la entrevista a John Upegui Compositor de Salsa Colombiano Pero esa primera canción que usted realizó que usted escribió, ¿esa la logró grabar o la tiene aún en la gaveta? No, no, yo he tratado, yo he tratado y sigo tratando de que mi música no se quede en el tintero. Esa primera obra que tú dices, claro que la grabé, la grabé con un proyecto que hice para Sony Music. Le dice, qué vida que tengo que llevar, cuando ya muchas vueltas y en el mismo lugar, ocultándome en la máscara de la sociedad un paraíso al cual yo no pertenezco alimentando aquella sancía que no puedo llenar que no puedo llenar bueno, entonces, ¿cómo decide integrarse al grupo galet tomar la determinación de que Diego le llamara y ¿cuánto tiempo estuvo con él? ¿grabó con Galé o simplemente con Kim Bongo? No, yo trabajé con él 10 años seguidos más o menos, seguimos trabajando intermitentemente, de hecho en su último álbum, a su último álbum le colocó el título de la obra, le di solo una obra en ese álbum, que es Justa Calma, así se llama el álbum, fueron 10 años muy enriquecedores en todos los aspectos, en todos los aspectos puedo decir que aprendí mucho, y muy contento, porque creo que fue un paso un paso por, por su institución, no indiferente. Yo creo que, que fue algo que, que siempre dio de qué hablar y, y dará de qué hablar por el resto de, de mi vida. Claro que sí. ¿Con quiénes eh, participó? ¿A quiénes hizo amigos? ¿Y a quiénes eh, ayudó? ¿Y a quiénes ayudó a llevar allí al Grupo Galé? No, yo literal creo que fui un instrumento para que ingresaran varios artistas que hoy por hoy trabajan con él como Cristian Fernández, yo este David Carr, eh, Diego Giraldo. De una u otra forma puse mi granito de arena para que hicieran parte de, de tan maravilloso proyecto en su momento, valga la redundancia. ¿Y aún conserva la amistad con estos eh, grandes cantantes y, y se topa con ellos eh, de vez en cuando? Con todo el mundo tratamos de tener una muy buena relación, siempre. Siempre, porque esto es un medio que... Como en cualquier otro, las relaciones lo son todo. Y claro, nosotros somos artistas, no, no, otra cosa. Y, y todo mundo tiene, todo mundo tiene, todos tenemos nuestras discrepancias, diferencias, porque, pues, cada quien piensa diferente. Pero, pero con las, con la certeza de, de, saber de que, de que esas relaciones nos han nutrido y nos han enseñado a, a, a enriquecer eh, el talento de cada quien. Muy bien. ¿En qué momento toma la decisión ya de formar su propia empresa? ¿Qué pensamiento se le vino a la cabeza o quién le, le apoyó, quién le insinuó que armara su propio estudio de grabación y que usted mismo grabara sus propias canciones que lo hace muy bien? No, yo mira, yo tuve a alguien que fue eh, de, definitivamente un artífice, una pieza inamovible en todo este en todo este tren de los sueños que fue mi conciencia. Mi conciencia definitivamente fue la que me mostró, usted puede, usted digamos ya edificó algo, ya creó digamos unas bases, hágale solito, porque definitivamente no todo el mundo nace para ser cabeza de león, ¿cierto? Claro, claro, correcto. Y, y yo hoy por hoy eh, sigo sembrando, sigo cosechando y, y, y apostándole sin miedo a mi criterio. Lo más importante es eso, ser concienzudo y, y no tenerle miedo a nada. O sea, si usted cree que por ahí es, métase, porque de los errores se aprende. El truco es no volverlos a repetir, pero soy, soy muy convencido de que, de que uno tiene que creer en lo que hace. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿lo, lo hace con cierto prevención o, o totalmente seguro en este nuevo proyecto? Que Si lo hago con prevención, sí, claro. El, el, el, el ya el el, el, no, el, el meterse yo solo en la producción musical, la toda, en cualquier proyecto, sea de artistas emergentes o sea de artistas consolidados. Pero yo siempre, siempre la doy toda por todo lo que hago. Es, es, es, es mi marca y es lo que y es el legado que quiero dejarle a mis hijos, sobre todo que de tanto palo que me dieron aprendieron lo, lo que era la parte administrativa, la parte empresarial, la parte comercial de esta industria musical, que es tan polucionada por por, malo, por gente malintencionada, por gente que, que abusa. A ti te toca blindarte y aprender a protegerte de todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué, qué lo marcó tanto como para andar así como tan prevenido en estos temas eh, en el mundo musical? Porque pues sí, se encuentra gente buena y gente malintencionada. No, fíjate que no, a mí no me marcó nada, no más bien todo me enseñó. De los golpes se aprenden, ¿me entiendes? Entonces no me preocupó nada de eso, simplemente de cada de calidad aprendí buena. ¿Con quiénes cuenta? ¿Cuál es su grupo de trabajo en este gran proyecto musical ah, no, que tiene yo actualmente? Cuento con, yo cuento con todo, incluso con el señor Diego Galé, claro, yo cuento con todo, te repito, esto es una carrera que es mejor tener amigos que otra cosa. No, yo cuento con todo el mundo, con todo, o sea, lo tengo a la orden del día, a la mano. Eso es lo más bonito. Bueno, ¿ya cuántas composiciones tiene en su haber? ¿Cuántas ha grabado? Y, y más de mil. Más, de, más mil. de mil. ¿Y cuántas le han grabado? Pues tengo como 350 aún, que literal te, por, por yo creería que por la, el, el tesón y el buen desempeño que he tenido laboralmente, esas 350 se han vuelto un cheque al portador. Nada, nada es malo. Todo sirve. La, la música, no hay música mala, sino mal difundida. <ríe> es muy cierto. John, preséntale usted a nuestros amables cibernautas del canal OZ Producciones, otra de sus grandes obras musicales. Bueno, le, le quiero presentarles el tema, si comprendieras, en la voz del Rey de la Paz, bajo la producción y composición de este servidor, es John Upegui, gran compositor nuestro colombiano con obras maravillosas, obras espectaculares que han estado en las voces de los más afamados cantantes de Latinoamérica. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal OZ Producciones y descarguen también la aplicación de la emisora La Superior desde Internet, desde su teléfono Android, desde la Play Store. Muchas gracias. Continúen con nosotros.